Vinimos con la intención de, de acampar, de dormir y de ver, poder ver un poco qué era lo que se estaba haciendo. Y bueno, pues de ahí ya nos hemos empezado a involucrar y venimos y el poquito tiempo que tenemos, pues venimos y, lo, y estamos aquí haciendo lo que podamos. Y la verdad es que me sentís emocionadísima porque fue como llegar aquí y que había una energía tan grande. y se me pone un pelo de punta cuando lo estoy contando, porque yo creo que estábamos cansados de quejarnos dentro de casa. ¿no? Y, y ver que te puedes quejar fuera, que hay gente como tú, que puedes compartir eso con otras personas. La solidaridad tan grande que estoy viendo, que creo que hacía muchísimo tiempo que esto no lo veía. Y entonces es que te tienes que involucrar de alguna manera, es una cosa que es para todos, ¿no? que, que es muy emocionante el, el formar parte de algo que, es, que yo creo que va a ir a mucho. En un principio estábamos un poco dispersos, entonces hemos ido, hemos ido procurando organizarnos en diferentes espacios. Aquí ves que tenemos un poquito, lo que es, hemos distribuido todo lo que es la zona de la plaza, las afueras, para que el centro quede completamente vacío para hacer las asambleas. Pero bueno, hay desde coordinación, que es donde se llevan todos los grupos de trabajo, donde se, se van todas las, digamos, todas las dudas. Tiene esa estructura que se trata de organizar todo lo que se necesita en la plaza para los diferentes grupos. Estáis vosotros, difusión. Eh, está eh, tenemos comunicación, ludoteca, la zona de cocina, la zona de legal. O sea, vamos, eh, procuramos que esté todo organizado en grupos que sean afines para así poder difundir todo mucho mejor. Sobre todo informamos a la gente que pasa por la plaza, que pregunta qué es este movimiento, procuramos darles eh, información, folletos, nuestro, nuestra página web para que se pongan en contacto con, con nosotros y vean lo que está pasando todos los días en la plaza, por pues si no puedes venir. Y recogemos firmas para la gente pues para que soles, la gente que está de acuerdo con todo esto que estamos haciendo y luego también para poder hacer pasar información. Eh, eh, pues para el día que tarde o temprano sabemos que nos va a pasar y que nos van a echar. <risa> para ponernos en contacto con ellos, para seguir teniendo entre todos una unión y poder hacer más concentraciones y hacer más manifiestos todos juntos.